Salir para ver el mundo Y luego volver a casa Es algo tan impresionante Que a pocas personas les pasa Nunca creí que podría olvidar todo lo que he pasado por mi vida, todo lo que he vivido en momentos que nunca olvido, pero que nunca cuento. Siempre tuve un deseo inmenso de conocer otros mundos, otros suelos pero siempre estuvo muy presente el deseo de regresar a casa fue siempre fuerte salir para ver el mundo y luego volver a casa es algo tan impresionante a pocas personas les pasa. Pues bien yo he tenido esa suerte... ...he viajado casi por todo el mundo... ...desde Alaska, ciudad del cabo... ...desde Hong Kong a Macao. Pero la gran alegría que al final tienes... ...es que después de tantas distancias...